Seguimos en nuestro programa con los consejos del doctor amor Juan Bustamante, a quien en primer lugar vamos a saludar. Muy buenos días Juan, bienvenido un martes más. Buenos días a todo el mundo, muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos unos consejos de seguridad en tus redes. Es decir, que nos vas a aconsejar cómo debemos actuar un poco en las redes sociales. Voy a aconsejar eh, sí. consejos de seguridad en redes sociales, en WhatsApp, en todo esto que usamos todo el día. Es verdad, que alguna gente está súper enganchada. Todo hay que decirlo. Incluso en TikTok, si hace falta. En TikTok también, ¿no? En esa ¿También? red social nueva que está causando furor. Sí, en esa red social que, que usó mucha gente o que le dio por usar mucha gente, nos hemos confinado el año pasado. Exactamente. Ya no era, voy a limpiar la casa, ya es voy a hacer TikTok. Eso, voy a, voy a limpiar la casa haciendo TikTok. También, también. ¿No? Los cristales, los cristales. Los cristales, ¡buah! ¡Oh! Bueno, Juan. Bueno, tenemos que reírnos también un poquito. Siempre una sonrisa. Por supuesto que sí. Bueno, Juan, pues comenzamos con estos consejos de seguridad en tus redes. Cuéntanos. Bueno, vamos a ver. Primer consejo que yo daría, por ejemplo, vamos a empezar por el Facebook, que es uno de los más famosos. Venga. Eh, lo primero que hay que hacer en el Facebook y que nadie o casi nadie hace, yo diría nadie, es cambiar la contraseña cada poco tiempo. Es decir, si tú has puesto una contraseña, eh, Pepito Pérez, venga, me hago la cuenta, o ya tengo la cuenta. Y tú... Mmm, bueno, sigues entrando en tus redes, sigues publicando, sigues subiendo cosas y demás. Y dejas esa misma contraseña. Todo esto que escuchamos en la tele de que si han hackeado una cuenta, que si y pensamos, bueno, a mí no me va a pasar. Eh, eso son cosas que, bueno, que le pasan a cualquiera. Y yo mmm, dije una vez, si como salió una vez en televisión han hackeado la cuenta del Pentágono de Estados Unidos, ¿tú crees que lo van a tener muy difícil en hackear la tuya? Uh -huh. Evidentemente pues, lo tienen súper fácil, ¿no? Pues esto que parece una tontería, hay que hacerlo. Hay que ir cambiando la contraseña cada poco tiempo, que yo sé que es muy pesado, pero porque siempre hay por ahí estos eh, amiguitos, por llamarlo de alguna manera, que se dedican a, mm, por las redes, robar cuentas, meterse en perfiles, eh, y cuidado que todo el mundo suele subir en sus redes su vida privada: sus fotos, el dónde está, el lo que hace. Y si alguien entra en tu cuenta, te agarroba por no cambiar la contraseña, pues imagínate, entonces eh, hay que cambiarla. Alguien dirá, bueno, pero es que te la pueden volver a pillar aunque la cambien. Sí, pero se lo pones un poquito más difícil. Y esto, ya digo, parece una tontería, pero es que nadie cambia la contraseña cada cierto tiempo. Y hay que cambiarla. Esto es un poco como pasa que yo trabajo en telefonía, como le digo a la gente, digo, todo el mundo hace fotografías con el móvil y la va guardando en el móvil. Y nadie hace seguridad y luego cuando se le estropea, se nos va la comunicación, Juan. ¿Estás ahí? ahí? Vale, vale. ¿Ahora? La cobertura, la cobertura. La cobertura, ¿no? decía vale. de las ¿Cómo? copias de seguridad del móvil, ¿no? Que todo el mundo hace fotografía en el móvil, pero nadie hace una copia de seguridad. Sí, que yo que he trabajado en telefonía. Sí. Que, que me viene hay mucha gente que me hace gracia porque, eso, eh, me dicen, ay, este periodo perdido la foto... Ay, ¿y ¿ahora qué hago? Digo, es que mmm, hacéis fotos y nadie hace la copia de seguridad en el móvil y os acordáis cuando pasan los desastres. Pues aquí es lo mismo. Vamos a hacer la, la seguridad, vamos a tenerla en las redes para que no pase nada y para que cuando haya algún problema mmm, o intenten comprobarte eh, la cuenta, como he dicho, se lo pongan más difícil. Uh -huh. Bueno, eso vale para Facebook, para Instagram... Para TikTok, para lo que tengas. Juan, y ya que hablamos de contraseña, eh, la contraseña que no sea fácil, ¿no? La ¿Cómo? contraseña hay que ponerla lo más difícil posible. Que no pongamos y, el, nom y, el nombre y de... Y muy importante sí. apuntarlas, porque luego también todo el mundo anda... ¿Y cuál era la contraseña? No me acuerdo. Sí. Eh, hay que ponerla muy difícil, hay que poner muchos caracteres, muchas letras... Una contraseña rara, que sea algo así como en Egipcio que no lo entienda nadie, uh -huh. una cosa muy extraña, y, y después apuntarla, y así, pues eso, le ponemos fácil. Lo que pasa es que también veo a mucha gente que pone una contraseña muy sencilla, que es, voy a poner mi año de nacimiento, sí o, o voy a poner, como hay gente que le pone el ping al móvil, a veis, que cada uno ponga lo que quiera, pero voy a poner el ping al móvil, 01234, uf qué complicado, o uno dos tres cuatro o 0000. No, hombre, no, yo sé que es más fácil recordar, pero poner cosas más difíciles, que vale, que tú lo sabes. Pero es que el que te la pille lo, la va a saber y, y se va a reír y dice mira qué difícil era la contraseña. Entonces vamos a poner las cosas complicadas. Pues vamos a ponerlo un poquito difícil. Contraseña cambiada periódicamente y además con caracteres alternando números, letras, en fin. Que no sea una contraseña fácil. ¿Qué más consejo nos da, Juan? Sí, se puede poner la contraseña después de venir de... De fiesta y verte vivir unas copas. Como escribimos raro, pues mira, ahí puede valer. <risa> eh, otro consejo, pues eh, tener mucho cuidado con lo que subimos. Porque hay gente que sube toda su vida, cosas privadas, incluso, que salió en televisión, es verdad, hay gente que cuando se va de vacaciones pone: Estoy viajando a Palma de Mallorca, por fin vacaciones. Ah. Y lo dijeron en la televisión: mucho cuidado que los ladrones. Y lo que he dicho, mucha otra gente está pendiente y aunque tenga la red muy cerrada y demás, siempre hay que ver algo. Y si hay alguien que, que he pensado robarte, pues ya sabe que estás en Palma de Mallorca, que no estás en tu casa, o sea, te lo acabas de poner bandeja. Entonces, nada de poner dónde vas o dónde estás, vamos, no se debería, eh, a no ser que sean cosas, a ver, yo por ejemplo, por mis actos, hay veces que lo pongo, pero porque, a ver forma parte de mi trabajo y hay gente que sí. lo quiere saber... ...porque quieren acudir o, o se quieren informar... ...pero bueno, que si es para tu vida personal no lo recomiendo... ...entonces intenta poner lo, lo mínimo posible... ...porque cuanto más ponga de información en las redes... ...más se va a enterar todo el mundo... Y, ...y hay gente que sí es buena... ...pero también hay mucha gente que no lo es. También es verdad, bueno pues cuidado con lo que subimos... ...y cuando lo subimos... ...porque también los consejos son, Juan que nos da la policía es que si nos vamos de vacaciones, publiquemos a posteriori esa fotografía. Estuve, no estoy. Yo creo que tampoco hay que poner ni el estuve, fíjate. Porque ¿No? siempre he pensado, es, eh, bueno, a la gente que le importa dónde ha sido. Bueno, pero si queremos publicarlo y compartirlo, pero no en el momento, para la seguridad de tu vivienda. Estoy, ya sí. estás diciendo que la vivienda está vacía lo sí. cada, cada no, sí. que pasa es que siempre, yo siempre he recomendado que cuanto menos pongas de tu vida privada, en lo que sea, mejor. Uh -huh. Porque subir, ¿dónde te va de vaca? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? Yo he subido muy, muy pocas cosas y si he subido algo eso, ha sido eso muy puntual, pero lo hemos comentado otras veces. Eso de que, que me parece bien que cada persona con sus redes puede hacer lo que le parezca, pero eso de estar contando la vida, ahora estoy en no sé dónde, ahora estoy con no sé quién, ahora voy a no sé cuánto, eh, no sé tampoco entiendo mucho eso de por qué conta toda la vida las redes a ver yo es mi opinión bueno, porque pero, pero, yo, bueno hay, pero hay gente le tienes que estar contando a todo el mundo lo que estás haciendo todo el día no uh -huh. sé lo veo un poco ridículo pero bueno bueno nada, pero hay nunca, gente aún, Juan que necesita del aplauso y el reconocimiento y lo hacen a sí, través de, de desgraciadamente sí pero mm, supongo que es porque se sienten solos sí. o porque no lo sé o porque tienen algún tipo de problema y bueno, no sé, lo pueden hacer, sí, poderlo conocer, pero, sé, pero yo, mi consejo es que no es lo más recomendable. Bueno. Por eso, porque lo que he dicho, porque además está dando demasiada información a mucha gente que, como he dicho, hay gente que sí es buena, pero hay otra gente que todo eso que tú le estás ofreciendo y demostrando lo va a usar en contra tuya. Bueno, pues cuidado con lo que se sube también. Más consejitos, Juan. Pues más cosas que, por ejemplo, ahora vamos a hablar de WhatsApp. En WhatsApp lo mismo. Cuidado también con las fotos que ponemos de perfil y cuidado con los estados y cuidado a quien agregamos. El cuidado con las fotos de perfil, bueno, también podría valer para el Facebook, incluso, o al Instagram o lo que usemos. Sí. ¿Por qué? Pues que también comenté algo alguna vez. Porque hay muchas empresas que antes de contratarte miran tus redes. Exacto. Y miran lo que tú subes y miran lo que pones. Y mira lo, cómo te expresa Y mira el tipo de foto que tiene Y lo que hace Entonces, eh, esto que también hay gente que diga vaya tontería, esto no puede ser. Pues sí, yo no sé si se ha dado cuenta alguna gente cuando ha rellenado una oferta de trabajo que le preguntan. El nombre, apellido, teléfono, no sé cuánto. Y pone abajo eh, red social. Red social, o sea, que pongas tu Facebook, que pongas tu Instagram, o que pongas lo que tengas. Y ahí está el truco. En redes sociales Vamos antes de contratar a esta persona, vamos a investigarle, vamos a bicharle, vamos a ver lo que dice, vamos a ver lo que sube. Y bueno, imagínate, vas a una entrevista de trabajo y eres de los que sube fotos, que ya digo, cada uno que suba lo que quiera, pero sube fotos haciendo el loco, o borracho, o insultando, o con temas polémicos, pues dudo mucho que la empresa te coja. Así que cuidado con lo que se sube que no son, que no, que no solo nuestros amigos y familiares o parejas ve lo que estamos haciendo, también lo ve mucha otra gente. Uh -huh. Bueno, pues cuidadito, cuidadito con eso que subimos, con los estados, con las fotografías de perfil, en fin. ¿Y bien. WhatsApp por qué también? Porque ya sabemos que también hay muchas empresas que. que te contactan por WhatsApp. Y, y en WhatsApp, pues. Pensamos que no, nada me lo tienen mis contactos. Bueno, eso es lo que tú crees. Pero si nos enteráramos de muchas cosas por detrás que no sabemos, nos llevaríamos la mano a la cabeza. Uh -huh. Bueno, pues cuidar nuestra imagen en definitiva, ¿no, Juan? Yo creo que siempre hay que cuidar la imagen en todo. O sea, uh -huh. no solo en el mundo virtual, sino en el mundo real. Así que, y es lo que pasa, que mucha gente se cree que con las cosas de internet no pasa nada. Pues con las cosas de internet es peor todavía. Como le dije una vez a una amiga, digo, esas aplicaciones que tú usas de conocer a gente, digo, tú no te imaginas el peligro que tiene, digo, y no te entiendo el ¿por qué te pones a conocer a tanta gente por las redes? Y cuando tú por la calle no vas al primero que se te cruce y dices, hola, ¿qué tal? Me llamo tal, eh, a ver si nos vemos. A ver, lo pueden hacer, me parece bien y todo, todo esto, pero si nos ponemos a pensar y trasladar lo que hacemos en Internet a la vida real no tiene nada que ver. Y no, no lo haríamos. Hoy pensamos, yo esto no lo haría. Yo no Ay, le voy exacto. a dar el teléfono a alguien con quien ha hablado cinco minutos viéndolo cara a cara. Pues en Internet ocurre. Exactamente. Y es peor todavía, ¿eh? Porque es una persona que ni hemos visto en persona, ni conocemos de nada, ni sabemos quién es, ni nada de nada. O sea que imagínate... Y además hay muchísimos perfiles falsos, ¿eh? Bueno, eso es otro grandísimo error, ¿no? Mucha gente con perfiles falsos, mucha gente que miente, mucha gente que dice que es una cosa y es otra, y mucha gente que parece muy buenos o muy buenas y luego son estas personas peligrosas. Sí. O sea que por eso digo que yo también lo hemos comentado alguna vez, yo la, la redes esta de conocer a gente, la gente se cree que es muy bueno, que es un juego, que es todo maravilloso, y es muy peligroso. Seguimos, Juan. Pues yo creo que, que lo más importante, hecho que yo creo que con... para resumirlo todo... Sí, venga, eh, lo resumimos. Lo resumimos todo un poquito sí. y nos refresca la memoria. Claro que sí. Sí, sí. Lo, lo vamos a resumir porque ha sido, digamos, lo he, creo que ya lo he dicho todo en conjunto. Y el, el resumen es eso. Cuidado con lo que se sube. Cuidado con lo que se hace en las redes. Eh, contraseñas y cambiándolas periódicamente. También no darle a cualquiera ni tu Facebook, ni tu WhatsApp, ni tu Instagram, ni nada. En los TikTok, pues cuidado, también conoces muchos bailes, que también lo de las empresas. A ver, hay que pasárselo bien, y hay hacer que sí, sí. que lo que le parezca a uno con sus redes. Pero mmm, cuanto, digamos, mejor hagan las cosas, va a ser mejor para ti, te va a evitar muchos problemas. Y cuidado, que el mundo virtual no es tan bonito como parece, y es mucho más peligroso de lo que pensamos. Exacto, y lo que decíamos a, a, lo que decía al final, no dar el teléfono particular a nadie sin haber tenido, bueno, un tiempo de, de conversación, ¿verdad? Y saber realmente esa persona, bueno, nunca lo vamos a saber, pero bueno, por lo menos que… A mí es que me llama mucho la atención, yo, esas sí. aplicaciones de conocer gente y de hablar cinco minutos y ya darse el número y después le das tu número y encima está viendo tu foto y, y es tu contacto, y te puede llamar en cualquier momento, y, y digo, bueno, pero si es que tú no sabes a esa persona quién es, o sea, no lo conoces de nada, que haces dándole tu número, ya le estás dando algo muy personal, y, y, y eso es que no lo hacíamos, nosotros tenemos que pensar, no lo teníamos WhatsApp, que tú, vamos, ni con tres copas encima, a la primera persona que venía le dabas tu número, al revés, vamos, yo recuerdo aquellos años sí, sí, sí. ¿no? cuando el tema cuando el tema de ligar, yo recuerdo que para yo conseguir el número de teléfono de una, uff, me lo tenía que currar un montón. Juan, y volviendo a los perfiles falsos, que muchas veces llama la atención que te, te mandan una solicitud de amistad y es que se detecta rápido que, que es un perfil falso. Primero porque algunos perfiles no tienen fotografías propias. Segundo porque eh, tienen paisajes o animalitos. Tercero porque algunos perfiles no tienen ni fotografías. Y lo más curioso es que te encuentras que te dice 50 amigos en común. Y digo, ¿pero nadie se da cuenta que es un perfil falso? Claro, es, es fácil, es fácil adivinarlo. En esas cosas que tú has dicho, por ejemplo, exactamente. Tú te tienes que fijar, bueno, y en otro detalle también, en que te metes en su Facebook y tiene muy poca actividad. O, o todo lo que sube es cosas que no tienen nada que ver con él o con ella. Sí. Eh, gente que sube mensajes de otras páginas, que suben noticias, que suben En fin, tú, tú te das cuenta de que no es un perfil personal. Sí. Es como si fuera un perfil comercial. Y claro que sí, eh, yo eso también, es otra cosa que, que me sorprende bastante, mucha gente que agrega a cualquiera sin primero investigar. Mira que lo hablamos también que primero hay que investigar un poquito a la otra persona, es decir, oye, este que me está mandando y solicitud, ¿quién es? O esta, ¿quién es? O sea, voy a ver, a ver sus fotos, sus vídeos. A mí, pues, bueno, como a todo el mundo me agrega, me han agregado muchas veces y supongo que es que, claro, han visto que existe en los medios, en la televisión, que si hago esto, y digan, pues este, este es de verdad, porque tiene muchas cosas en internet, claro. y no puede mentir a todo. Pero cuando, efectivamente, cuando ves que hay un perfil que no tiene foto, como tú has dicho, que tienes muy pocos amigos, y además un nombre un poquito raro, Juanito Stradovsky no sé qué. Y, pues, sí. qué es? sí. Sí, sí. sí. Y, pues no sé, yo no sé cómo la gente cae en eso, ¿no? yo desde luego lo veo claro, lo veo rápido y tengo mucho cuidado. Y además mira la foto y son fotografías muy parecidas, pero son de personas distintas. Es decir, parece que son fotografías escogidas de un catálogo de, de modelos. Bueno, eso también lo hace muchísima gente, que cuidado también con eso, eh, lo, en estas aplicaciones que he dicho. Eh, también creo lo comentamos, que hay gente que te pone una fotografía que, que sí es realmente esa persona, pero es una fotografía de hace cinco años. Sí. Y dije, no, eh, eh, yo soy este. Y no, yo soy este hace cinco años. Hace cinco años no es lo mismo que ahora. O está más gordito, o tiene menos pelo, o... entonces es, o sea, te está mintiendo. Es él, pero no es él. Uh -huh. Exacto. Y eso también, también lo hace mucha gente en las redes y, bueno, eh, hay que tener mucho cuidado, claro, es que es eso. Que nos mienten, nos engañan, nos utilizan, y sobre todo nos no intentan vender lo que no es. Bueno, pues los consejos del doctor Amor hoy. Consejos de seguridad en tus redes. Juan, ¿algo que añadir antes de terminar? Pues nada, recomendarle a la gente que hagan todas estas cosas por su bien, sí. por su seguridad sobre todo, y por no tener susto ni tener problemas. Que luego no salgan casos en televisión de lo que ya sabemos, que si han quedado y ha desaparecido, que si, en fin, cosas graves, ya ves, tampoco hay que estar... ...alarmado y está sin dormir... ...pero tened cuidado, que, que ya digo... ...que las redes sociales y las aplicaciones... ...son muy peligrosas y la gente creo... ...que se lo toma como que no pasa nada, ¿no? Es que el Facebook lo uso toda la vida, sí, pero... ...el que lo uses toda la vida no quiere decir... ...que no sea peligroso o que no te vaya a pasar nada... ...no te tiene por qué pasar, pero... ...por lo menos inténtalo y asegúrate. Pues muy bien, Juan, muchísimas gracias... ...y la semana que viene... ...más aquí en Radio Futuro... ...más consejos. Pues nada... Gracias a vosotros y nada, pues a tener buena semana y que lo paséis todos muy bien y aquí nos encontraremos el próximo martes. Pues feliz semana Juan, hasta el martes. Muchas gracias, igualmente, hasta luego.